Bueno, diríamos que tres son los principales eh, ligados a un concepto que es muy recurrente en estas fechas, el de la sustentabilidad. Así que nuestros retos tienen que ver con lo eh, que nos puede permitir permanecer en el espectro radioeléctrico como emisora. Y entonces hablamos de un eh, reto económico. Pero también hablamos de un reto social y de un reto institucional. Vista la sustentabilidad desde estos tres eh, soportes, eh, para nosotros es fundamental resolver una serie de carencias y de limitaciones que tiene este concepto de radio comunitaria en México. Toda vez que la ley federal de radio y televisión no nos incluye, no nos eh, asume como un medio ciudadano, entonces, eh, las carencias económicas están a flor de piel. Sin embargo, el interés de la comunidad y de los voluntarios de este equipo pues permiten mantener el medio cerca de medio ciclo. Eh, de cualquier forma, lo económico también tiene que ver con un gran salto que está por venir, por ocurrir y es de pasar de una tecnología analógica a digital. Y eso nos eh, hace tronarnos los dedos porque estamos hablando de inversiones muy fuertes, de recursos que no tenemos y que la misma ley federal de radio y televisión nos impide ingresar por el uso de la eh, operación de esta frecuencia, siendo una radio permisionada no tiene la autorización para eh, comercializar 5 o 10% de su programación es incluso causa de revocación que así lo hiciéramos entonces la misma nos impide crecer nos impide desarrollarnos nos impide modernizarnos es una eh, interrogante que tenemos por delante y habrá que buscar las salidas. las salidas quizás el convertirnos en donataria el buscar el apoyo de financiamiento externo el seguir trabajando con la comunidad con las asociaciones civiles, con los grupos organizados, nos permita diversificar esas fuentes de eh, eh, sostenimiento y si la ley federal de radio y televisión, como se espera, es eh, actualizada, entra a un proceso de reforma, pensamos que no tendríamos problema del de lado económico. Pero la sustentabilidad también tiene que ver con eh, lo social, y ahí nos parece que después de casi cinco décadas, la comunidad, las eh, poblaciones, la gente que escucha y usa este medio, eh, debe de tomar en sus manos este proceso, eh, apropiárselo, y también trabajar conjuntamente, no somos un ente separado, somos parte de la comunidad, trabajamos para la comunidad y entonces creemos que también las eh, organizaciones ciudadanas, los gobiernos municipales, las instituciones públicas y privadas podrían entrar en una reflexión que permita valorar este medio como de los pocos que hay a nivel nacional y darle una dimensión real al uso de este espacio que es de libertad de expresión, de una diversidad ciertamente de, de pensamiento y totalmente incluyente de todos los eh, actores y sectores que coinciden y que conviven en esta zona. Y por último, no menos importante desde luego, es buscar esta sustentabilidad eh. Eh, institucional. Estamos actualmente eh, en un proceso de refundación porque después de cuatro décadas esta agrupación, este colectivo ha ido creciendo, ha ido desarrollándose. Estamos en un cambio generacional. Eh, estamos en la víspera de un cambio de época y entonces nos tenemos que sintonizar con todos estos elementos que están en el ambiente, dentro y fuera del colectivo, para hacer propicio que las tres cosas unidas, lo económico, lo social y lo institucional, nos permitan llegar a esa sustentabilidad. Esos son los grandes retos que hay por delante.